Señores, estamos aquí en exclusiva con Moza la palabra de este lado. ¿Cómo te sientes, Moza, en este premio internacional? como los premios aquí? Súper contento. Eh... Yo he venido desde que se inició. ¿Tú Vienes ahora nominado. Claro, claro. Estoy nominado como artista norte. Tengo que presentar una categoría. Eh, tengo participación. Todo bien. No vienes a cantar silla. Sí Tú vienes a recibir tu premio. Eh, bueno, me gustaría recibirlo, pero me siento ganador en el simple hecho de estar nominado La canción Mujeres es un hit internacional sin duda eh, Ha logrado conectar con, con el público internacional mucho más que aquí ¿Es un fervor a nivel mundial? Sí, sí, sí, eso fue oro, platino, en España, en Chile, en Estados Unidos No recuerdo dónde más ¿En China? Harán <ríe> chinchín, arán, chin, chin, arán chonchón pero es un palo, mujeres. Eh, de verdad, me siento bien. Y vi cuando fuiste a los premios internacionales y te tomaste una foto junto con el Alfa. ¿Viene una colaboración con el Alfa? Puede ser que, que venga colaboraciones, pero no, no cuadramos colaboraciones. Hemos grabado juntos, claro. Tenemos como dos canciones, la de Bien Tropical y la de Los Patrones. Pero ahora mismo no hemos hablado de canciones, no hemos hablado así de nosotros, hey, ¿qué es lo que es normal. Ya para finalizar, Mozart, la canción con Osuna y con Nicky Jan, ¿cuándo es que sale ese tema? ¿Todo el mundo está esperando ese tema? Eh, ya eso será para la producción. No sé si me dé una loquera y la lanza, ¿entiendes? Pero tenemos cuadrado para la producción. Bueno, Mozart, las gracias y como te dije, quiero finalizar a ver si tiras un free para la gente de Telenor. Y bueno, para tu público, más mapa y para tu público. Ya, pásame. <risa> ah, ah, ah, ah, ah, ah, bueno, que lo que es, mi nombre es a La Pari. Ahora estamos aquí, mi pana, en Punta Cana. Anoche mismo yo tuve que venir porque tengo un par de cosas aquí, en los premios aquí, tengo que cantar. Ey, en un par de días y también presentar una categoría. Ahora mismo los dos tú sabes que estamos sentados pero también mi pana yo estoy nominado Ey, hay gente que me quieren y me dicen mi amor, como te, como sea aunque hay que rol. tiene que entender mi pana que esto no es basquetbol, pero un saludo para toda mi gente de Telenor.